Igual. Bueno, Yo soy Diego, de todo por la praxis. Hemos venido también, otro, tengo otro compañero ahí infiltrado por ahí dentro. Hemos estado también en el taller de Astra. Luego, esta tarde iremos contando un poco también nuestra participación en el taller me he comprado a porque me ha cogido el frío allí en Garnica de la construcción entonces también con los estornudos estaré un poquito ahí molesto este tipo de cosas que siempre suelen molestar pero intento, eh, espero que lo comprendáis y nada bueno eh, simplemente contaros un poco nosotros somos un colectivo de o sea, pues un colectivo multidisciplinar que suele hacer intervenciones sobre todo en el espacio público solemos casi definimos como activistas de los tornillos o sea, de esa gente que hace autoconstrucción acción directa y la participación en intervención mediante prácticas colaborativas Espacio público, equipamientos colectivos, dispositivos móviles, todo, como, todo un abanico de herramientas y escenarios donde nos debemos de desenvolver. Pero aquí venimos a contar un proyecto un poco particular que no es nuestro formato ni es nuestro medio habitual. Es un plan, o sea, que hemos elaborado un plan, una especie de plan urbanístico, un plan director, un, algo que ahora os intentaré un poco contar en, en un territorio que es la Cañada Real, que es un asentamiento, un asentamiento informal eh, a las afueras de Madrid. No sé si habréis escuchado alguno alrededor de la cañada, suele aparecer en callejeros o programas por el estilo, o sea, donde aparecen pues, pues, todos los problemas de drogadicción, o sea, delincuencia, pues, todo lo malo del mundo mundial concentrado en un mismo agujero. Y bueno, en, en este caso, pues, nosotros eh, llevamos trabajando ahí cuatro años en este territorio y es un, un, un territorio eh, que descubrimos de manera casi casual o sea, se encuentra como a las afueras de Madrid a 15 o 20 kilómetros de Madrid es un asentamiento lineal o sea que un asentamiento que es, se, se desarrolla a lo largo de una cañada real una cañada de, de transhumancia de ganado se aprovechó un vacío legal durante unos o sea, durante los años 60, o sea en la posguerra para para hacer ocupaciones eh, pues, por temas de precariedad, o sea que en esos momentos existía la precariedad y se, pues, un edicto franquista eh, de ese momento dio la posibilidad de generar casas agrícolas vinculadas a ese, a ese espacio, o sea, pues, mediante guardos urbanos que se estaban desarrollando en la zona. La cosa es que bueno, este asentamiento era un asentamiento invisible, o sea, un asentamiento invisible que durante 40 años se desarrolla, eh, pero tiene 15 kilómetros de largo, un asentamiento de 15 kilómetros de largo con, bueno, se han dado cifras de todo tipo, de disparatadas, de que allí viven 40.000 habitantes. O sea, luego hemos descubierto que no, o sea, viven 10.000, que ya está bien, pero, eh, bueno, son cosas que han empezado a aparecer en todos los medios, y bueno, no sé si estáis familiarizados. La cosa es que esta también es Invisible, porque, eh, bueno, estaba, estaba en mitad del monte, en mitad del campo, nadie le prestaba ninguna atención, pero llegó, eh, esas manchas rojas este es un mapa un poco de, de situación, de conflicto, eh, aparece un poco las manchas rojas que son la presión urbanística que empieza a surgir, esto es previo a la crisis evidentemente, o sea, son cinco paus, eh, que, cinco desarrollos urbanísticos donde que empiezan a, a pues a, a extender un poco la mancha aceite de lo que es la ciudad de Madrid ¿no? o sea, aquí había proyectadas casi 50.000 viviendas, cinco paus entonces, bueno, esta, este territorio que era invisible, pues empieza a molestar o sea, al, a todo el proceso especulativo y entonces se empieza a generar toda una dinámica de estigmatización del territorio en los medios de comunicación, que es donde empiezan a decir que este sitio es un lugar de delincuentes, de drogadictos, de, pues, de este tipo de cuestiones, que al final luego están legitimando de alguna manera un proceso de expulsión. O sea, que es un poco toda una operación de ingeniería mediática donde se arma una legitimidad política para luego actuar pues, de una manera un poquito eh, sin tener un cierto conflicto con los habitantes y sobre todo con el resto de la ciudadanía. ¿no? Entonces, bueno, eh, en prensa durante mucho tiempo empezaron a aparecer todos este tipo de información. O sea, a aparecer en prensa pues, eh, información alrededor de la cañada, asentamiento, la guerra de casas ilegales. Bueno, eh, pues conté esta imagen muy estigmatizada con este poblado de chabolas. Y fue aquí cuando nos acercamos nosotros, o sea, nos acercamos a, a ese momento. Y además, cuando empezamos un poco a analizar y a poner un poco en. Cuestión en crisis que por qué se estaba produciendo esto. ¿no? O Entonces, sea, bueno, eh, este es el asentamiento, la línea esta, y esto es el de desarrollo, para que veáis un poco la escala de la amenaza y el habitante medio que está, a, a qué se enfrenta y a qué no se enfrentamos nosotros. ¿no? O sea, a este desarrollo gigantesco frente a esta población que está viviendo aquí. Y evidentemente, bueno, nosotros eh, nos interesó, por un lado, el. Eh, pues este fenómeno y por otro lado pues un conflicto abierto entre el territorio que se está planteando aquí unos habitantes que llevan 40 años <risa> o se o sea, ocupando territorio o sea, ocupando, además ocupando espacio o... O patrimonio público, que es un tema también que se podemos hablar, pero es más complejo, más amplio y que deberíamos debatir. Pero bueno, nos empezamos en este momento de conflicto como simples ciudadanos a apoyar a los habitantes en los procesos de desalojo y de derribo vinculados a movimientos sociales como el Patio Maravillas otros eh, centros sociales que fuimos a apoyar. Simplemente nos interesa el tema, empezamos a participar y empezamos a hacer labores de apoyo un poco a los vecinos en, en este tipo de, de protestas. Pero bueno, nos dio un poco la necesidad de, eh, de armarnos, al armar gente un poco como ciudadanos a manifestarnos, a posicionarnos. Eh, queríamos un poco también, lo, como nos, nos gusta meternos en, en faena, eh, queríamos un poco actuar. Entonces eh, nos juntamos, bueno, es un territorio amplio, complejo, eh, entonces decimos: oye, vamos a llamar a los colegas, que aquí hace falta que eh, nos eche una mano gente, otros colectivos, para intentar un poco actuar de diferentes formas. Entonces, generamos una especie de colectivo de colectivo, una UTC, una UTE de colectivos, bajo este paraguas del sinestado, que aquí que participaron Democracia y Santiago Cirujeda, Recetas Urbanas, con nosotros, para hacer actuaciones e intervenciones en el territorio. Las primeras actuaciones eran casi como muy anecdóticas, de cartografiar un poco el espacio, de ver un poco, sobre todo para luego mostrar... Que quizá aquello que estaba tan estigmatizado por los medios de comunicación no lo era tanto. ¿no? O sea, que aquello no era tanta chabola, sino que habían viviendas más, eh, más asentadas, más desarrolladas. Que los vecinos peligrosos eran este tipo de ancianos que vivían allí. O sea, sí, sí. No eran estos delincuentes que habitualmente nos mostraban en los medios de comunicación esta parejita que tampoco nos genera como, o sea, un cierto peligro o este, este grupete. Y luego, bueno, eh, el, a continuación también nos pusimos un poco de, con, con un trabajo un poco más, eh, más en profundidad que era como... A, a dar un poco de soporte a cuestiones de, de preocupaciones fundamentales de los vecinos. Primero era sobre todo el, el peligro al el desalojo y al derribo. Los vecinos tienen como un constante, un constante peligro. Allí, cualquier mañana, puede llegar la policía hasta. Hasta hace muy poco, con mucha impunidad y sin tener incluso eh, trámites judiciales en regla, llegaban y desalojaban y te expulsaban de las viviendas. Entonces, bueno, hicimos como una labor a través de una oficina de asesoría jurídica que le daba determinadas, pues, o sea, unas guías de consejos con protocolos de actuación en el caso de que llegaba una orden de desalojo de derribo. Repartimos estas guías y bueno, tenemos en el colectivo hay un abogado que esto es una cosa fantástica, que cualquier colectivo que tenga un abogado dentro de sus filas para poder echar una mano y bueno, nosotros hicimos por una labor de asesoría lo único es luego también guiando y acompañando al resto de abogados que eh, forman parte un poco del universo Cañada luego desarrollamos también eh, ya construcciones eh, dentro de los espacios, nos, nos empezaron a conocer, nos empiezan a empezamos a mapear también las eh, todas las entidades y asociaciones que trabajan en Cañada la Cañada Real luego también ha sido como un atractor de un montón de entidades colectivos y asociaciones que van allí pues eh, interesadas en participar en colaborar quizá el mapa es interminable no o sea, sería bueno un poco hacer todo este mapeado pero hay organizaciones y ONGs de todo tipo nosotros entramos en contacto con unas cuantas de ellas y eh, pues algunas nos solicitaron intervenciones ya puntuales. O sea, es un campo de fútbol donde no tenían un espacio o a sea, estas gradas. y Entonces, bueno a través de procesos de autoconstrucción y eh, prácticas colaborativas con Sandy que recicló una estructura que trajo con gracias a de que está también por aquí, de, de Donosti, o sea, eh, pues conseguimos construir este cacharro eh, gratis, o sea, eh, sin, un, sin un duro, o sin sea, financiación cero, salvo los costes del hormigón que gastamos ahí, pero bueno, con la colaboración de toda la gente que estaba en el barrio. Luego otro de los ejemplos que también construimos fue este, este dispositivo que era como un centro de formación. Que al final no ha sido un centro de formación, se ha convertido en un centro logístico, o sea, con mucha dificultad porque está en un contexto muy complejo. Este sí que está en un, en un foco de venta de drogas uh, importante, entonces, bueno, hemos sufrido todo tipo de agujeros, butrones, ataques al, a este centro cada vez, por eso tiene este aspecto tan bunkerizado. O sea, <risa> <risa> Pero bueno, me, me gustaba también ponerlo con el, por, por una cuestión que. Bueno, se llegó a quemar, o sea, ya el último, ya el, el último atentado contra esto pues fue ya que quemaron un coche al lado, se les quemó la cubierta y tal, y bueno, se hubo que hacer una, una rehabilitación. Y bueno, la rehabilitación, la imagen de abajo es la rehabilitación, o sea, y la pongo por una cuestión de la apropiación, de cómo muchas veces. Bueno, también es curioso que el arquitecto diseña rojo, el usuario en blanco, pues proceso al revés, ¿no? Pero el, el, tema, es, eh, el tema es cómo ha habido como una apropiación del ¿no? usuario que en un momento determinado ella ha decidido un poco cambiar la configuración del edificio, a nosotros nos interesa un poco esto, un poco de, de, quiere cambiar un poco y apropiarse de este dispositivo, lo hace a su manera, ¿no? y nos, nos desentendemos ya del, del objeto, o sea, sino ya está el proceso, está la herramienta y ya el usuario se apropia de ella como buenamente puede. Luego, bueno, eh, voy muy rápido, pero luego hablamos con, con calma. Eh, hay veces que nosotros o sea, usamos herramientas de autoconstrucción, pero otras veces usamos herramientas de visualización. Eh, como tenemos mucho trabajo de acción directa y, bueno, en este caso es no un trabajo como muy serio, con una comunidad muy jodida, con un problema muy importante, hay veces que nos gusta hacer un poco más el macarra o sea y hacer acciones más ilegales y a lo mejor no tan, tan buenistas, como quien dice, ¿no? Sabéis simplemente que hacer como algo de, de acción directa, salir a la calle y está. En este caso hicimos bueno, este cartel, que una algo muy anecdótico, es unas letras eh, donde se lee el nombre del asentamiento que real con la tipografía de las letras de Hollywood. Ah, esto lo pusimos de manera ilegal en una de las colinas que próximas al asentamiento. Tiene 15 metros de largo, 2 y pico metros de largo, bueno, estuvo instalada ahí una semana hasta que nos lo derribó la policía. ¿no? Eh, la cuestión es, y lo cuento muy rápido, es el, el carácter eh, simbólico que adquirió el, el cacharro. Por ejemplo, muchos de estos dispositivos que hemos hecho, que es pues, el centro de formación, tal, eh, pues bueno, tienen como su eficacia y tienen su dimensión. O sea, en este caso, las letras adquirieron un carácter simbólico importante, en el sentido de que tuvieron un eco y una dimensión mediática importante. Esta dimensión mediática importante nos interesa por una cuestión, y que es un poco también lo que venimos un poco a reflexionar, es... El carácter que puede llegar a tener como un objeto, o sea, simbólico, a nosotros, por ejemplo, empezó a aparecer en prensa, aquí esta, este artículo de prensa referencia directamente a la puesta del carácter, pero ya a posteriori, que no he podido traer ninguno, cuando aparece el, la cañada real en alguna información en prensa, no aparecen las chabolas que ponía antes. Aparece el cartel. O sea, entonces, había un cambio. Ha o sea, habido un cambio de matiz que ya se ha conseguido generar como un cambio de valor simbólico que hasta el momento no se había producido. ¿no? Y eso nos parece lo interesante de, este, de esta estrategia. Y luego, bueno, con todos estos jaleos, o sea, bueno, trabajar en un lugar de estos que nadie haya trabajado es bastante complejo. ¿no? O sea, y aquí vengo a contar un poco ya lo que es el plan. Porque os he contado un poco la de al plan, que para explicar un poco cómo hemos llegado un grupo como nosotros a generar un plan urbanístico en un barrio de estos. Aparte, eh, pues el encargo ha sido como un encargo vecinal, ¿verdad? no es un encargo de la administración, que es el trámite habitual, sino que es un encargo por parte de los vecinos. Ah, durante muchos años hemos conseguido un poco pues, trabajar con los vecinos, tener un cierto mapa de, de la situación, generar una cierta confianza, esta, esta confianza muchas veces se gana eh, de bares, o sea, que es un poco el lugar donde pues, practicas, conversas, hablas, tienes como unas relaciones más empáticas, más directas, más de, de tú a tú, o sea, y no es a través de otro tipo de cuestiones. Y luego además tienes como trabajos y relaciones como muy, muy de pues, todas estas intervenciones que al final van generando una, una confianza. Pero todos los lugares estos vienen ya como. ya están muy cansados de sufrir, eh, por un lado, el, el acoso de los medios, por otro lado, el acoso de todos los estudiosos, porque todos estos lugares se convierten como el lugar de los estudiosos de laboratorio de observación, o sea, de los centros sociales, que al final va pues antropólogos, sociólogos, aquí me llaman desde hasta, nos llaman muchas veces eh, desde Australia o desde cualquier lugar del mundo a preguntarte e interesar por el fenómeno, por el proyecto de la cañada, y claro, es, eh, los vecinos eh, son los que sufren sobre todo ese acoso y es un, bueno, es un coñazo, porque claro, ellos, están con un problema y no están un poco para atender otro tipo de cuestiones que les interesa, pero aquí tal les quita un poco la energía y las fuerzas para bueno, nosotros nos llamaron después de mucho tiempo para hacer un plan un plan que además que bueno nos lo pusieron muy fácil porque venía con un, una petición de la el, el, los ayuntamientos eh, que os contaba bueno en la, la Cañada les afectan tres ayuntamientos Rivas Madrid y Coslada eh, y la Comunidad de Madrid es un poco la que la intermediaria de todo ese proceso un tema jurídico complejo pero bueno, intento resumirlo la cuestión es que eh, los ayuntamientos cada uno desde su ámbito tienen como Prácticamente la misma estrategia, o tenían como las mismas pretensiones, la expulsión de los vecinos. O sea, la expulsión de los vecinos era como su propuesta o su plan. ¿no? O sea, entonces la comunidad de Madrid dice, nos, eh, le dice a los vecinos, pues, tenemos, eh, tenemos esta oferta, o sea, bueno, los ayuntamientos tienen esta, esta propuesta de demolerlo todo y generar un corredor verde ambiental, que siempre es muy bonito. O sea, eso me pone de poner árboles y quitar la mierda echando a los vecinos para otro lado. O sea, y, y bueno, si tenéis alguna propuesta vosotros, claro, nos de alguna propuesta, pues sí, claro que tenemos una propuesta. Entonces, para nosotros nos dicen, tenéis algo, algo que articular, nos, pues, nos llamaron para, para ver si podíamos trabajar con ellos en, en formular algo. Y era muy fácil porque, frente al derribo, o era sea, nada y proponer algo, cualquier cosa era positiva. ¿no? O sea, nuestra propuesta era prácticamente la permanencia de los vecinos en, en La Cañada, eh, en articular un proceso de participación, eh, en donde, bueno, eh, intentamos extraer la con una herramienta jurídica un poco eh, intermedia, que era el, el derecho de superficie, que es eh, aquí en Euskadi sí que se está empezando un poco a implantar, en el resto eh, del Estado no había, todavía no se está hablando del derecho de superficie, en Gran Bretaña sí que se sigue hablando, como una herramienta intermedia de desbloqueo, es decir, los vecinos pretenden, por un lado, la compra de los, de los títulos de propiedad de sus terrenos, o sea, la, la administración quiere ser un poco la, la propietaria, lógicamente, de un patrimonio público y nosotros decíamos bueno, hay una figura intermedia que a lo mejor puede eh, articular una propuesta, o sea, puede llegar a un cierto consenso, no o sea, que además hubiese generar un proceso muy interesante de espacio urbano para un procomún, ¿no? o sea, que, que bueno, en las prácticas urbanísticas tampoco se ha desarrollado todavía mucho, nos parecía que era como una vía interesante como para poder trabajar. Eh, y, y bueno, todo esto, el, o sea, se hizo todo tuvo un estudio donde pues, intentamos todo, todo esto explicándolo con, con números gordos, a, como para niños, pero bueno, hay veces que también al político hay que explicarlo así, a, dos más dos, ¿no? o sea, decir vamos a ver, de hecho eh, hicimos unos números de cuánto suponía el, el derribo o sea, y de realojo frente a la rehabilitación y la permanencia de los vecinos. Esto se lo hicimos ya hace años, o sea, se han dado cuenta ahora, o sea, cuando no tienen dinero, cuando ya, han, ya la crisis ya ha llegado ya a un tope que ya no podía ir a más. ¿no? O sea, y además ahora, ahora era lo que era una propuesta inviable para los políticos, ahora es la propuesta viable. Ahora ya los, o sea, por fin se han dado cuenta y ya han entrado un poco a negociar, a entrar un poco en, este, en esta dinámica de vamos a ver si es posible que los vecinos se queden, pero ha habido que... Trabajar, eh, reunirse y hasta este momento que ha llegado pues, la crisis no ha tenía, eh, por lo menos, constancia o no, han dado, o no se han dado cuenta de esta serie de cuestiones. Y bueno, el, no se iba a enseñar eh, demasiado el plan, o sea, pero simplemente por. El plan es muy largo, te lo tenemos colgado todo en internet. Eh, hay como toda la información, con toda la información jurídica, desde el acceso libre. Eh, pero básicamente os cuento como muy bien resumido en qué consistía este plan de cómo se ha articulado, cómo se hemos generado como, pues, reuniones constantes con los vecinos para articular un poco cuál ha sido este proceso de participación o sea, la simplemente contaros que bueno, como la cañada como es, es, es un espacio, es esta línea donde eh, hay una densificación importante en el sentido de que no hay espacios públicos, no hay no hay otro espacio más allá de la vivienda, salvo la carretera central que conecta todas las viviendas, no hay equipamiento, no hay servicio, no hay dotaciones, no hay infraestructura, eh, nosotros por un lado planteamos decir, bueno, vamos a tener que hacer una cierta rehabilitación de ese espacio, trabajamos con los vecinos en la rehabilitación del, del primero de las viviendas, pero luego también trabajamos en buscar o generar un cierto estrategia de esponjamiento donde podamos acoplar estos servicios públicos, estos equipamientos, estos, o sea, este tipo de infraestructuras que son necesarias para el, para el barrio. Y bueno, se trabajó, se trabajó en esta dirección, también había que hacer una labor de pedagogía con los vecinos, que muchas veces aquí estamos trabajando con el tema de la propiedad, ¿no? O sea, ahora, antes el compañero estaba hablando, ¿quién ha comprado tal? Pues, la, la cultura de la propiedad eh, por parte del vecino, sobre todo de, este, de estos contextos, que está desposeído, o sea, la tiene todavía más fuerte, porque se de alguna manera reproducir el modelo eh, que tiene al lado, ¿no? intenta alcanzar. ¿no? Y en este caso sí que ha habido una cuestión de pedagogía de decir decir, bueno, vamos a intentar ceder, es decir, en muchos casos nos quedaba eh, buscar esos espacios vacíos. Otras veces había más disponibilidad, pero otras veces eh, había menos, y entre todos teníamos que negociar, teníamos que gestionar. Hay algunos que van a tener que ceder para que otros eh, puedan un poco, pues se puedan desarrollar un espacio público, y a lo mejor yo me voy a tener que... Y, bueno, en esa, y yo creo que es muy interesante tener como ese proceso que casi siempre desde planificación, yo sí que miro el stream y yo lo de la planificación estoy estamos, o sea, es terrible y de hecho las consecuencias son estas. ¿no? O sea, eh, pues desde planificación viene de arriba abajo y en este caso tenemos la oportunidad la de hacerlo de abajo arriba. ¿no? O sea, y aquí es donde se está construyendo la comunidad y aquí es donde se está generando un poco, o sea, toda una construcción colectiva de un montón de valores que luego o sea, se van, a, se van a quedar reflejados en, en el, todo el proceso. Bueno, eh, es que el, el trabajo, quizá la presentación esta, viene un poco de una presentación que hicimos a, a los políticos en su momento, donde le damos los números, porque tuvimos que hacer un censo también de los vecinos. Aquí es donde detectamos que en vez de 40.000 vecinos, que era la cifra que ya sabían que por parte de, de los políticos, eh, eh, luego en no Era Real, y nosotros hicimos un censo con los vecinos. Luego hubo cinco censos más. O sea, y además de eh, la administración, de la empresa municipal de la vivienda, la Comunidad de Madrid... O sea, hay veces que ellos tampoco se coordinan. ¿eh? O sea, y sí, hay cinco encargos de estudios y de tal, que es importante. O sea, y con gasto muy importante. ¿no? Aquí, en este caso, hicimos un estudio de cinco, de cinco, o sea, con cinco asociaciones de vecinos. Sacamos los 10.000 habitantes. Y bueno, esta es como la herramienta básica para articular un proceso esto, ¿no? Tenemos como referencia de otros procesos donde el realojo y la consolidación de estos territorios como es en Sánchez-Vallecas, en Madrid y demás, pues los censos son como el instrumento básico donde empieza a arrancar un proceso donde ya se empieza a identificar una determinada comunidad y bueno, fue como nuestro primer paso previo al, al trabajo que desarrollamos. Y, y simplemente, bueno, hicimos luego también como... O al final tendemos un poco a hacer el rollo de arquitecto, o sea, pero decimos: bueno, vamos ¿no? a hacer propuestas así de render, que siempre le gustan a los políticos, eh, de bueno, determinados equipamientos, de determinados. Eh, bueno, a, algún tipo de instalación, espacio público que podíamos un poco plantear. Bueno, este es el, el esquema de lo que es la, la cañada, estas imágenes que son muy de políticos, el anterior y el después. La, <risa> Esto es como la, el, el espacio público plaza. también hicimos como una, un prototipo de lo que hubiera ser una vivienda de realojo, o sea, porque planteando un poco que hubiese, en este caso que os contaba antes, de, si hay un desplazamiento de ciertos de cierto vecinos, en el caso de que tenga que haber, dependiendo un poco del proceso de urbanización, tenga que haber un desplazamiento de unos vecinos a un lugar u otro, eh, o las no cumplan las condiciones de habitabilidad se le realoja en las viviendas pero in situ en el mismo territorio y se diseña esta, esta propuesta de vivienda de reloj in situ y con esto ya acabo eh, que ya veo esto solo render esto es carnada vale, vale, vale. eh, la cosa pongo este casi como fin de fiesta o sea, eh, os contaba antes que bueno ahora mismo estamos en un momento este es Adelson el de el Euro Vegas no o sea, que ha dado Plan. Eh, nosotros nos encontramos en, en un momento eh, en el que el, bueno, eh, es complejo, o sea, bueno, la, en Madrid, la comunidad de Madrid es bastante compleja y es una de las grandes padecedoras de todos estos fenómenos de, de especulación inmobiliaria, de crecimiento expansivo, con todas las consecuencias que han tenido en consumo de territorio, en la, los problemas de acceso a la vivienda de un montón de población, de desplazamiento de, de todo tipo. Y bueno, simplemente esta lectura, ya me pongo así como de manera conclusiva, bueno, eh, nosotros estamos de, negociando con la Administración, de, de, negociando un poco una posible eh, regularización del territorio. Y además lo estamos haciendo de una manera bastante compleja, con muchos vaivenes, la verdad que lo tengo muy complicado, va a ser bastante difícil, pero bueno, luego llegan personajes como estos, o sea, hacen unas determinadas propuestas y cambian todas las legislaciones que hagan falta. O sea, y es acojonante, o sea, cuando nosotros nos estamos peleando por la regulación de un puñado de gente que no tiene casas y demás, pues salen todos los problemas del mundo y cuando aparece un personaje de estos, Además, eh, pues parece que le estamos dando vamos de todo. O sea, ha habido eh, bueno conocéis bastante, bastante bien el caso, pero vamos, bueno, regulación y acceso o sea, de, de impuestos, bajada de impuestos, cambios legislativos para de, de movimiento de personas, incluso cambios legislativos de tráfico aéreo, o sea, una cosa ya es comunal, ¿no? O sea, y bueno, nosotros tenemos o a nuestra gran... La sombra, que o sea, es el personaje maldito, creo que es como el prototipo de este político, ¿no? O sea, de estos políticos que son los grandes, o sea, los que han generado todo este, este descalabro y además con unas prácticas que, bueno, eh, en este caso, bueno, ahora mismo que está en la sombra ejerciendo política, es una de las grandes propietarias además de uno de esos paus que amenazaban a eh, este asentamiento, ¿no? O sea... O su familia, ¿no? Pero bueno, o sea, es como algo parecido. Bueno, es, esto es como la, la cotidianidad y es un poco el objetivo a cambiar, ¿no? Que estamos un poco deseando todo. Nosotros mientras aparecen esta gente, o sea, estamos como el, el plan tiene tiene va, va, va para largo y nosotros no queremos un poco eh, parar. Eh, estamos trabajando desde la contingencia y la contingencia supone eh, la apropiación. Si no nos dan espacios si no nos dan regularización, que lo estamos intentando por otras vías, a través de generar protocolos, a través de hacer eh, activación de procesos, ya sea de solares, de, de, de patrimonio público y demás, en muchos casos nos, nos eh, tenemos un poco que acoplar las eh, circunstancias y en este caso, bueno. Este es uno de esos espacios públicos que diseñamos, la, como no teníamos, no, no podemos esperar porque hasta que se genera este proceso se ocupó una, una plaza, un espacio, un espacio en desuso, de un derribo y se ha construido con un presupuesto mínimo, este espacio, que bueno, muy limitado porque se ha construido con un presupuesto mínimo, ese presupuesto de 500 euros que a yo siempre me gusta y bueno, es un poco <risa> la dinámica con la que estamos nosotros ahora. Y <risa> <risa> es una de las cuestiones que bueno, este, esta, este encargo es un encargo un poco particular porque fue un encargo de los vecinos eh, y bueno, fue un, fue un encargo casi eh, o sea, de, de colegas ¿puedes hacerme esto, por favor? O sea, y bueno, también es que realmente son gente sin recursos y tal, y bueno, en este caso nosotros estamos trabajando allí otra cosa es cómo nos financiamos nosotros ¿no? este plan nos ha financiado bien malamente sobreviviendo como todo el mundo ¿sabes? a través de miles de cosas de, pues como un trabajito de todo el mundo, de la cotidianidad que vive cualquiera ¿sabes? pero superviviendo sí. mm, no, es una no es una pregunta pero ya siempre me <risa> dice igual ya y además justo es una excepción ¿no? o sea, eh, bueno, una inquietud eh, justo antes, yo le he puesto un Twitter que ponía que, como que hoy a la mañana había muchas barbas, de la tarde se iba a hablar de, de, de, de humanismo y políticas de género. Y, además, cuando tú has dicho un poco la idea de que la mayoría de las relaciones se hacían en el bar, ¿no? Y pensar en el bar como oficina de desarrollo comunitario, algo así, y entonces a mí me ha parecido bien. Pero luego me he acordado de alguna conversación que he tenido con Sayoa esta semana, justo, con respecto a esta canción de Oscorri, o que la canta Oscorri, ¿no? De Aita Semea, tal Taberna, o sea, bueno, el, pa el padre y el hijo están en el bar y la madre y la hija están jugando, no sabemos dónde, si en casa, en la plaza, dónde, pero que, entonces me pregunto ¿no? por qué todas las o gran parte de, de dinámicas um, se producen un poco desde la acción, por ejemplo, ¿no? el concepto de acción directa, ¿no? acción testosterónica de contestación al sistema, y si, igual que no estamos saliendo federarnos, no sé si suficientemente o no, bla, bla, bla, si no estamos eh, capitalizando desde las lógicas masculinas de operar sin dejar espacio a otras posibles dinámicas y cómo abrir esos huecos. ¿no? Lo traía, por ejemplo, cuando he ido a Astra, ahí había un montón de tías fabricando un Sí, por eso te digo. Ya, sí, pero, pero luego, en cambio, los espacios de. O sea, creo que hay algo que. Bueno, simplemente, como que. Si lo decía que había que afitarse, igual verdad, me, me, me, me, me porque probablemente no afeitar, o sea, yo no me afeito porque es más fácil no afeitarme, ¿no? Pues. Bueno, no, partir ti era metafórico, a mí me ha servido muy bien como, o sea, me, yo qué sé, simplemente, ¿eh? o sea, creo que tenemos unas maneras de operar, ¿no? Pues vale, sin estado, ¿no? o sea, como hay una serie de retóricas que sabemos utilizar bien y que for, fortalecen nuestras propias dinámicas, ¿no? Y si quizá, ¿cómo abandonarlas o cómo abrirlas para que otras, que no sea la tarde, nos hablaréis de eso, o no, pero... Me parece, yo que sé, sintomático. ¿no? No, no visibilizamos, por ejemplo, a la hora de hacer paneles, no invitar. Igual es que otro tipo de prácticas no las visibilizamos, no las, no las sabemos encontrar, no las vemos, aunque estén sucediendo. ¿no? Sí, no sé cómo hago con esta. <risa> no, no, no. <risa> no pero, eh, básicamente. Ya ha tocado por lo del bar, pero sí. <risa> sí. Básicamente, eh, cuando, cuando estamos hablando de bares, cuando estamos hablando de y tal pues, eh, yo cuando hablo de bares hablo un poco de relaciones informales o sea, cuando hablo de acción directa hay muchas maneras de acción directa que unas veces son más físicas otras veces son menos físicas Entonces, simplemente es un poco una manera de pulsión ¿no? y yo creo que hay que trascender un poco de eso sí que hay temas yo creo que están implícitas, incluso o sea, están como un poco por estructuras que van incluso hasta un poco por arriba. Quizás no están explicitadas, ¿no? y quizás había la necesidad de explicitarlo de alguna manera más clara, ¿no? pero sí que están ahí. He salido como vale. Pues muchísimas gracias, Diego. No tenemos tiempo, luego ¿no? está hablando en esos aspectos informales. No era una pregunta más, era para <coughs> añadir un maquete de, de, de, de respuesta. Sí, pero, pero, pero no, no, tenemos pues, que seguir sí, continuando. Hacemoslo... Vale, pues muchas gracias, Diego. Claro. <coughs>